Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol fundamental en las sociedades actuales. Me atrevería a decir que es el tercer sector que garantiza una estabilidad democrática y una estabilidad social. Nosotros prestamos un servicio y que nadie más lo presta, eh, por lo tanto debemos esforzarnos y debemos trabajar para que este servicio sea cada vez mejor. Como techo nosotros sabemos que hoy día respondemos a una problemática país desde la que el Estado no se hace cargo y desde ahí es que creemos que es fundamental la acción conjunta de jóvenes voluntarios junto a las familias de los campamentos. El Hogar de Cristo nace para llenar un vacío, pero nace para llenar un vacío no solamente de la sociedad, sino que un vacío que está en el corazón de cada ser humano, de entendernos cada uno como auténticos hermanos iguales siempre hay funciones que van jugando distintos organismos de la sociedad civil eh, y yo, yo creo que eso es natural que pasa en las democracias también eh, hay organizaciones de la sociedad civil que tienen intereses en algunos temas y ellos obviamente van a estar tratando de buscar información respecto a ese tema, levantarlo y mostrárselo a la ciudadanía Yo creo que el rol de, las, de todas estas organizaciones de las fundaciones, como del tercer sector es de ser una plataforma de encuentro, de crear estas eh, redes de colaboración eh, estamos claros que el Estado, por su cuenta, no lo puede hacer solo y tampoco el sector privado lo puede hacer por muchos recursos que pueda aportar. Nos vamos transformando en un eje articulador entre privados, eh, municipalidades, por ejemplo, eh, y también eh, los niños y sus comunidades. Entonces, finalmente, esto de jugar en equipo no solamente corre en, en el barrio en la cancha, sino que también como organización. Trabajamos junto a las familias hace muchísimo tiempo y desde una relación que es muy horizontal y que tiene que ver del trabajo conjunto. Nosotros no somos los especialistas cuando ingresamos en los barrios, sino que invitamos a jugar eh, un partido en equipo a las comunidades. Buscamos en conjunto una respuesta a, la, a los conflictos o a los desafíos que detenga cada comunidad. Yo creo que es importante que los vecinos trabajen por sus objetivos es importante porque muchas veces desde el gobierno local, desde el gobierno nacional, no son capaces de resolver las problemáticas que tenemos nosotros en, en las poblaciones porque en realidad no están al tanto, somos nosotros los que vivimos en el sector y los que somos capaces de decir esto está bien y esto está mal. Nunca hemos recibido una mala respuesta de la población y eso se debe al buen trabajo que nos esforzamos en realizar y que hemos realizado por más de 150 años. Yo creo que el mayor, uno de los mayores valores que tiene junto al barrio es el que tenemos la oportunidad de insertarnos en el barrio en el día a día. Nosotros tenemos oficinas en cada uno de los barrios donde trabajamos. Eso nos da eh, la posibilidad de crear vínculos de confianza, que es algo tan importante hoy día para el trabajo conjunto. Y están cambiando la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos comunicamos eh, y esas es son herramientas que van a abrir la puerta a una democracia eh, mucho más sólida, mucho más profunda, comunidades más afectadas La sociedad civil es parte de un estado sano y en ese sentido la, la sociedad en general y los estados y la empresa deberían saber que es una responsabilidad el poder apoyarla y eso significa desde esos 70 años atrás hasta ahora innovar permanentemente tener una mentalidad progresivamente inclusiva y desafiarnos a convocar a nuevos actores por eso es una belleza que hoy día hablemos de organizaciones de la sociedad civil las organizaciones de la sociedad civil son innovadoras, conocen las personas con quien trabajan y nos permiten movilizar todas esas fuerzas interiores que tenemos de solidarizar, de conocer la realidad del país, de aportar al desarrollo del país. En este proyecto lo que pretendemos es relevar y cuantificar el trabajo que hace la sociedad civil en aporte a nuestro país. Porque al final todos somos sociedad civil. Todos somos sociedad civil. Todos somos sociedad civil. Todos somos sociedad civil. Todos somos sociedad civil. Todos somos sociedad civil. Todos somos sociedad civil. Todos somos sociedad civil.